¿Qué tal gente de YouTube? Mm. Disculpen por volar eh, el video que subí recién porque creo que la grabación se cortó y hoy les traigo, ahora en vez de 20 serán 10 cosas que todos odiamos, sin más que decir, comencemos. Número uno, La contaminación Si sí, algo fue lo que al menos yo odié, y al menos mm, que hay algunos malandros que tiran basura por ejemplo, ya sea en el, por las áreas verdes ya sea por el parque por los parques, las plazas y el túnel de la, del alcantarillado eso es muy molesto para todos los ciudadanos. Número dos. Los baches. A mí me cagaba y mucho. Cuando yo voy a hacer algunos mandados, ya sé con mi madre o con mi abuelo, me topara con unos baches molestos, afortunadamente, a veces o en varias ocasiones, creo que ya se encargarán de eso, o eso fijo. Número 3 El cártel de Sinaloa A mí me, me cagaba y mucho yo miraba videos relacionados con el cártel de Sinaloa yo me puse bien molesto y, y yo me dije y me dije a mí mismo cuando me enojé yo mismo me dije la policía tiene que acabar con ellos de una vez por todas. Número 4: La delincuencia organizada. Yo era una de esas personas que era tan noticiero. Ya sea que informa todo el sonido ambiental y el clima, de cómo estuviera el cielo y, y es más. Hoy por ahora se ve un lindo atardecer. Número 4: Incendios forestales. Yo era de una de esas personas pacíficas que cuidaban siempre las plantas. O sea, aquí tengo un árbol que me ha dado mi vecino. Se los muestro. Pueden ver, ya, ya ha crecido bastante. Échenle una mirada. Imagínense. ¿Cómo sería el árbol que me ha dado mi vecino cuando yo cumpla 20 años? Más bien, todos dirán, bastante alto. Número 5. accidentes automovilísticos. Yo era una de esas personas que siempre se la pasa viendo el noticiero y que a veces hay accidentes de autos, ya sea autos, camionetas, camiones de carga y hasta camiones urbanos. Yo he visto en el noticiero que, que una camioneta tipo, tipo silverado, color blanco, se estrelló contra un camión que estaba transportando eh, gas altamente peligroso y lo chocó lo y lo embistió hasta que lo echó a volcar abajo. Afortunadamente, el tanque no sufrió un, un, ni una ruptura. el metro subterráneo este es un clásico que yo solía decir desde el 2012 y es, y es una cagada ahí de las gordas de hecho cuando yo solía viajar en metro con mi madre eh, que apenas al subir al metro me cagaba bastante que el metro esté bastante lleno, pero a veces semi y a veces casi vacíos. Pero eso fue lo que más cagaba. Y no solo eso, que se amontonen entre sí cuando uno quiere bajarse. 7 el metrobús al igual al igual que el metro subterráneo el metrobús es, también es un clásico que yo solía decir desde el 2013 y es una troleada ahí de las gordas y también lo más cagante el hecho era que uno se sube al metrobús Y hacer primero subirse, la última persona en subirse ve que el, ya no había lugar y todos se amontonaban. Les cagaba mucho quedarse parado por todo un tiempo. Número 7 Esperas ridículas. Lo que más he odiado era el hecho que yo, cuando yo salía de la prepa después de clases, cuando iba de camino a casa, muchas veces y cada día y todos los días hay un semáforo que dura bien poco. No sé cuánto tiempo duraba. Por ejemplo, hagas de cuenta, la calle es por frente, a, a, la, a la izquierda en, en, en, encuentran un depósito de gas y a la derecha un oxo y a la par, a la par derecha una, una farmacia. Era lo más cagable y más molesto que yo siempre odiaba. Número 8. La violencia. Yo era una de esas personas que a veces, cuando uno lo molesta, se pone bi bien violento hasta atacarlo y para hacer que se arrepienta. Pero uno, yo creo que no es, no es correcto que agarrarse a golpes a menos que quieras acusarlo con el director o la directora. Número 9 el tráfico pesado. Si algo fue lo, lo que al menos muchas personas han odiado. Y al menos cuando están de viaje por alguna parte. Mm. Hay mucho tráfico. Que no sé por no sé por cuál la causa. Pero ya lo sabrán. Número 10. que la electricidad se vaya al carajo a mí me cagaba y mucho era el hecho de que cuando la electricidad se va debido a un día muy lluvioso se fuera toda luz y es más cuando es de noche una vez pasó eso y era el tremendo cagazo de que cuando esas cosas se prende un poquito, un poquito rojo que significa que es bajo voltaje. Y estas son las 10 cosas que he odiado. Espero que les guste el video, recuerden darle like, comparta con sus amigos y suscribanse al canal. Hasta aquí se despide Luigi video mi YouTube y nos vemos hasta la próxima.